Eh, compañeros y compañeras, les saludo a todos y a todas y envío un especial saludo a las personas de la región de Valparaíso, del Distrito 7, a mi familia, amigos y amigas, y en especial también a mis compañeros y compañeras. Hace tres días conmemoramos el segundo aniversario del 18 de octubre de 2019, momento en que chilenas y chilenos despertamos y decidimos terminar con la Constitución de 1980, esa es la acción fundadora que hoy nos tiene aquí. Acción que fue ratificada formalmente en el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, donde una mayoría abrumadora dijo sí a una nueva Constitución. Luego, en la elección de constituyentes el 15 y 16 de mayo de este año, la misma mayoría abrumadora volvió a expresarse ubicando a las fuerzas transformadoras con un 75% de los escaños y a las fuerzas conservadoras con menos del 25%. Esa es la voluntad de los pueblos de Chile. Eso fue lo expresado en dos actos sucesivos profundamente democráticos. La revuelta popular y el cambio constitucional fue iniciado por el salto del torniquete de estudiantes sin miedo, que permitió que comprendiéramos que ya era suficiente de resistir y sobrevivir a las penurias de este sistema inhumano. Como redactores de la nueva Carta Magna, tenemos el deber, el compromiso y la responsabilidad de promover una organización de la República que sea capaz de responder a las demandas de nuestros pueblos. Una renovación estructural a favor del desarrollo de nuestra gente. Necesitamos un Estado que se haga cargo de reparar las injusticias históricas de las cuales hemos sufrido generaciones de chilenos y chilenas. Es momento de que nuestra democracia se despliegue. En instituciones y en un mandato constitucional que promueva, respete y proteja los derechos humanos y que avancen hacia un futuro con el deber de asegurar el desarrollo integral de todas las personas y de todos los pueblos de Chile. ¿Cómo lo haremos?, con imaginación. Y con esto no me refiero a la fantasía o a la imaginería, sino a la proyección colectiva y renovadora del futuro. Hoy, a quienes aquí estamos y a los pueblos de Chile que representamos, nos une una historia, muchas veces dolorosa, plagada de derrotas sangrientas. Pero también nos une el futuro, nos une el proyecto común de superar el colonialismo, el patriarcado y el neoliberalismo. Nos une escribir la Constitución soberana, plurinacional, feminista, solidaria y ecológica. Nos une superar este Estado subsidiario que nos fue impuesto con metralleta y diseñar la paz, con acuerdos y con imaginación, un Estado social de derecho. Merecemos un Estado social de derechos que sea paritario, que realce la justicia territorial, que garantice la vida digna en todas las etapas de la vida de todas las personas y pueblos por igual. ¿Cuál es el futuro que soñamos? ¿Qué futuro motivará nuestro trabajo? Espero que seamos capaces de redactar una constitución que trate con dignidad a todas las personas independientes de su orientación sexual o identidad y expresión de género, que construya una sociedad donde las mujeres nunca más estemos en segundo plano. Y espero que devuelva los recursos naturales a todos y todas las chilenas, devolviéndole el mar a los pescadores artesanales de Concón, Valparaíso, San Antonio y de todo nuestro país. Necesitamos una democracia que fomente la participación y la convivencia, no que promueva el odio y la discriminación al que es o parece distinto. Debemos comprometernos a superar el régimen de lo personal para seguir caminando hacia lo colectivo y lo solidario. Por último, decir que lo más valioso que tenemos de este proceso es su legitimidad. A diferencia de la Constitución que estamos borrando, esta sí nacerá de un proceso profundamente democrático. Por esa razón, comprometámonos a escribir la mejor constitución para nuestros pueblos. Con mucha fuerza y esperanza, el nuevo Chile avanza. Muchas gracias.